Hola, hoy en mi canal de YouTube veremos a Sibi, la mascota del canal Hola Bueno, ya he hecho otro vídeo sobre Sibi, pero cuando... aún no era la mascota oficial ahora que ella es la mascota oficial, tengo que renovarlo Bueno Este vídeo es de guay Este es el logotipo nuevo, este es el antiguo, pero bueno ¿Qué más da? Suscríbete y dale like, aunque eso se suele pedir al final, pero yo lo pido Si este vídeo le quieres descargártelo y subírtelo a tu canal te os doy permiso pero suscribiros y darle like primero al vídeo si, si no no vale eh. y bueno porque esto hola sibi ¿nos cuentas algo? eh no no te escapes que sabes que este ya es el último vídeo que en otros vídeos cuando no eres tú el protagonista te dejo ¿eh? ay no está jugando con la... está jugando con la cuerda de la cámara a ver, a ver, a ver, a ver Cuidado <ríe> Mírale Escucha. Cógela, cógela Voy. Voy a quitar la cuerda para que te entretenga, más, Vale, sí A ver No se quita esto No, no te vayas, eh uh -huh. Espera, que ya, no Que ya casi tengo tu cuerda, ven venga ya que falta bueno, tendré que ir a por él disculpan bueno. disculpan disculpa un momento que voy a por él ahora mismo vuelvo si sí, ven aquí no vas a ver vas a terminar el vídeo ya está ya está en su sitio quieto eh quieto quieres la cuerda toma tu cuerda Tuya, ya la tienes, ¿ves? Mucho mejor, ¿a que sí? ¿A que te gusta mucho? Bueno Para vuestra información eh, Tiene ya novia, ¿eh? Y, y tiene, ¿cuánto tienes? Poco más de un año Que para ti sería... Pues unos 10 años, para tú tienes para ti, unos 10 años Aunque estás jugando como si tuvieras 4 Te gusta la cuerda, eh, si vi eh, que te gusta la cuerda es eh, tuya, tuya, venga, cómetela, cómetela Y no es de y este gato no es de los que están todo el día metidos en casa Está todo el día en el jardín, por ahí Y cuando a la semana de, de venir con nosotros, que era un cachorrín ya cazó su primer ratón, que sí, que viniste aquí para comer ratones. Los liquidaste en una semana. Ahora solo comes lagartijas y algún pájaro que te encuentras por ahí, que sí. Qué raro, ahora solo aparece lagartijas sin cola o muertas. ¿A que sí. Bueno, Siri. Sí, sus sus suscríbete y dale like si quieres sus, sus suscríbete. Coméntalo si quieres sus sus suscríbete. Comenta de lo próximo que quieres que haga un vídeo. Ah, por cierto, si quieres alguna... Se Yo, si queréis que os haga alguna teoría sobre Steven Universe o alguna serie así que os gusta, me la ponéis en los comentarios, ¿vale? Dale like y suscríbete. Bueno, si sí, ya te puedes ir si quieres. Adiós y hasta el próximo vídeo.